Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial. El día de hoy vamos a conversar sobre qué es una búsqueda bibliográfica y posteriormente vamos a ver cómo obtener términos DEX y términos MESH. Entonces, este, para eh, saber qué es una búsqueda bibliográfica, eh, primero tenemos que definirlo. Entonces, eh, para nosotros una búsqueda bibliográfica va a ser el conjunto de actividades que son destinadas para poder localizar y recuperar materiales relacionados con un tema en concreto. Eh, para poder entonces realizar nuestra búsqueda bibliográfica, siempre vamos a tratar de eh, buscar es, el, ese, ese documento, vamos a tratar de localizar ese material... Y una vez que lo encontremos, entonces vamos a recuperarlo de una base de datos. ¿Para qué sirve una búsqueda bibliográfica? Bueno, una búsqueda bibliográfica nos va a ayudar a nosotros para poder, por un lado, investigar cuál es el estado del arte, eh, qué es, qué, eh, cuáles son todos esos conocimientos que eh, hasta este momento está... Eh, relacionado a, a, a, a justamente a, a esa información que nosotros estamos este, tratando de localizar y por otro lado nos va a ayudar para la medicina basada en la evidencia. De acuerdo con Simancas, la medicina basada en la evidencia se puede aplicar en la práctica diaria eh, con cualquier tipo de intervención. Esa intervención puede ser clínica, puede ser diagnóstica, puede ser terapéutica, puede ser preventiva y este autor lo recomienda mediante cuatro pasos fundamentales. El primer paso es formular la pregunta a partir de un problema clínico que se vaya a analizar, para ello recomienda utilizar la estrategia PICOT. En el segundo punto, buscar de una manera sistemática todas aquellas evidencias que están disponibles dentro de la bibliografía existente. En un tercer punto, a, a esa bibliografía eh, existente eh, recuperada uno tiene que evaluar es, esa documentación tiene que realizar una evaluación crítica de dichas evidencias comparar su validez y verificar su utilidad de acuerdo a los resultados para finalmente el profesional médico poner en la práctica todos aquellos conocimientos obtenidos eh, Luego tenemos que realizarnos la siguiente pregunta. ¿Dónde vamos a realizar esta búsqueda bibliográfica? Entonces, básicamente eh, vamos a, a realizar esta búsqueda en bases de datos. Esas bases de datos pueden ser de dos tipos. Están las bases de datos que son generalistas y están las bases de datos que son específicas. Las bases de datos generalistas eh, son bases de datos multidisciplinares, por ejemplo, Google Scholar, eh, Scopus, la IEEE. Pero están las bases de datos específicas que tratan específicamente sobre un tema en concreto. Por ejemplo, en PubMed. Eh, Todas las publicaciones están relacionadas al ámbito médico. En UpToDate también está en NICE, por ejemplo, y está el NICE. Ahora, eh, para esta estrategia de búsqueda, nosotros este, necesitamos eh, realizar eh, un filtrado. sí Y este esta estrategia, entonces, nos va a ayudar a nosotros para poder filtrar una gran cantidad de material que nosotros vamos a recuperar eh, gracias a esta búsqueda. Y de esa lista de materiales que nosotros eh, eh, llegamos a, a, a encontrar en los resultados de nuestra búsqueda, nosotros tenemos que seleccionar aquellos materiales que son más relevantes para nuestra investigación. Entonces, en est para esta estrategia de búsqueda, nosotros vamos a filtrar y eh, para, eh, para que estas para que este filtro sea más acotado, inclusive tenemos que hacer uso de los operadores booleanos. Entonces, los operadores más comunes que vamos a encontrar en esta base de datos son los operadores AND, ¿sí? que, que comúnmente se le llama eh, operadores de intersección o I. Eh, Está el operador OR, eh, es el operador de unión en este caso o, o, o en, en español, y está el operador NOT, que en este caso es el operador de negación. Entonces, cuando uno hace, por ejemplo, una búsqueda de migraña y niños, va a buscar todos aquellos materiales donde aparezcan migrañas eh, y niños. Eh, ahora, si nosotros hacemos una búsqueda eh, utilizando los términos migrañas o niños, va a traer aquellos resultados que tengan migrañas, que tengan niños niños o que tengan migra eh, migrañas y niños dentro del material o dentro del encabezado, dependiendo siempre de dónde vamos a buscar eh, esa, eh, en, o en qué parte del artículo lo vayamos a utilizar. Y cuando utilizamos el operador NOT, en este caso, entonces nosotros le decimos, tráeme todos aquellos resultados que estén relacionados a migrañas, pero donde no aparezcan niños. Luego, este para poder aplicar esta estrategia de búsqueda, nosotros tenemos que partir realmente de una pregunta de investigación. Y eh, esta pregunta debe responder a qué nosotros queremos saber en este caso. Y una vez que nosotros definamos nuestra pregunta, de esa pregunta en particular, nosotros tenemos que obtener aquellas palabras que son más adecuadas de acuerdo a la pregunta de investigación. ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que este, lo bajé del, de, de estas de, de esta referencias en este caso, y la pregunta en sí si es, ¿qué principio activo flunarizana o topirabato es el más indicado para un tratamiento profiláctico de la migraña en niños para controlar la crisis migrañosas Entonces, acá eh, el, el, los autores plantean utilizar la estrategia PICOT donde tenemos la población, la intervención, la comparación o resultado y el tiempo. Entonces, de esta pregunta de investigación, nosotros tenemos que eh, ubicar las palabras claves y esas palabras claves son las que eh, posteriormente lo vamos a utilizar para realizar nuestra búsqueda. Entonces, este... Dentro de, de nuestra pregunta de investigación, como dijimos, vamos a obtener eh, eh, esas palabras claves y tenemos que realizar eh, nuestras búsquedas en bases de datos. Dentro de esas bases de datos existen también, eh, uno puede decir, bueno, voy a, voy, a, voy a realizar mi búsqueda utilizando un lenguaje libre. Sí, pero si uno utiliza un lenguaje libre o un, o un lenguaje cotidiano, en este caso, los resultados que uno vaya a obtener suelen ser múltiples eh, y no, no son tan precisos. Normalmente uno obtiene resultados con muy pocos filtros y tiene problemas de sinonimia, de homonimia o de polisemia. Sin embargo, si nosotros eh, utilizamos un lenguaje controlado, que en este caso pueden ser los términos DEX y los términos MESH, entonces nosotros vamos a utilizar eh, lenguajes que forman parte de un tesauro, ¿sí? donde eh, esos resultados que nosotros obtengamos a través de esta búsqueda bibliográfica van a ser mucho más filtrados. Y por ende, los resultados que obtengamos eh, eh, no van a tener dos términos que significan lo mismo o eh, que tienen significados eh, por, por, por, por un solo término en este caso. Entonces, este, para poder nosotros trabajar con este lenguaje controlado, entonces, este, tenemos que recurrir a, a los descriptores DEX y a los descriptores Mesh, en este caso. Entonces, los descriptores DEX, son aquellos descriptores, eh, que en este caso son de la ciencia de la salud, que utiliza un vocabulario estructurado, trilingüe, que está preparado para tres idiomas, para el inglés, el español y el portugués. Entonces, estos descriptores en ciencia de la salud, nosotros lo tenemos que utilizar en todas aquellas fuentes bibliográficas que están en lenguaje español, por ejemplo, en Google Scholar o, o en... en en ScienceDirect, por ejemplo. ¿sí? Y por otro lado, están los lenguajes eh, que son este, controlados también, pero eh, que eh, también utilizan un tesauro, por ejemplo, los términos Mesh. En este caso, el Medical Science Heading, que es un tesauro ¿sí? de, del vocabulario controlado que util se utiliza para indexar todos aquellos artículos que están publicados en PadMed y en otras bases de datos. Estos términos MESH nosotros los tenemos que utilizar para realizar nuestra búsqueda en fuentes de, de datos eh, que están en inglés, por ejemplo, en PadMed. Entonces, este, ¿cómo nosotros obtenemos los eh, descriptores en ciencia de la salud? Eh, para ello tenemos que irnos a la página de, de la Biblioteca Virtual en Salud y en este caso, este, consultar el, eh, estos descriptores. Recordemos que eh, estas son los la, las palabras claves que nosotros identificamos en, en nuestra pregunta de investigación. Entonces, son estas palabras claves las que nosotros tenemos que llevar acá en, en el DEX para este, consultar. Entonces, hacemos nuestra consulta. Y podemos observar que tenemos cuatro resultados relacionados a estos descriptores. Están la, eh, las desórdenes migrañosas, en este caso, o los trastornos migrañosos. Eh, están este, la migraña con aura. Fíjense que acá está la descripción de, de, de, de ese tipo de migrañas. Acá están las migrañas sin aura. Y por último, acá abajo tenemos las migrañas oftalmoplégicas. ¿Sí? Eh, y, obviamente, acá está su definición científica. Eh, de, de estas cuatro definiciones, el término DEX eh, que a nosotros nos interesa es esta de acá, porque es la que está más relacionada con nuestra pregunta de investigación. Entonces, para el término DEX, en este caso, ponemos esta palabra acá y es esta palabra lo que nosotros vamos a utilizar más adelante cuando realizamos nuestra búsqueda en español en, en esas bases de datos que están en español. Bien, entonces este, eh, la siguiente palabra que tenemos que buscar es niños acá en el DEX. Entonces vamos a, a poner niños acá y vamos a buscar el término. Eh, el descriptor, en este caso, para nosotros eh, es niño, ¿sí? Y este, para eh, el, el término mesh que nosotros obtengamos, fíjense que este es el término mesh, eh, en, en el anterior no, no, no lo saqué. Entonces, el término mesh es esta que está acá. Este, vamos a obtener el término mesh ahora eh, de nuestra primera, de nuestra, eh, Primera palabra clave, eh, recordemos que eh, el, el DEX que está en español es trastorno migrañoso, pero el término MESH que nosotros necesitamos es Migraine Disorders. Entonces, nos vamos acá, recuperamos también eh, este término MESH y pasamos nuevamente a eh, buscar nuestro siguiente término, ¿sí? que es el que está acá, eh, que, y cuyo término nosotros recuperamos de, de nuestra pregunta de investigación. Entonces, tenemos el descriptor en español, que es el mismo acá, pero nosotros necesitamos nuestro término mesh, en este caso, que es el descriptor para inglés, o sea, para buscar después en bases de datos que están en lengua inglesa. Y por último, nos vamos nuevamente hasta eh, el, el DEX y este buscamos nuestra última palabra clave. Entonces, completamos nuevamente esto acá, realizamos la consulta, ¿sí? obtenemos, obtenemos en este caso el término DEX para eh, esta, esta palabra clave y luego obtenemos el término MESH, eh, para nuestra palabra clave. Una vez que nosotros eh, tengamos eh, estos términos eh, para base de datos en español o para base de datos en inglés, entonces ya estamos en condiciones para este, poder ir a realizar nuestra búsqueda, por ejemplo, acá en la, la base de datos de Mesh, en este caso, eh, y eh, podemos ir a realizar, por ejemplo, nuestra búsqueda en bases de datos que están en español, como la base de datos ICO o como la base de datos de Google Scholar. Bien, amigos, espero que este video les pueda ayudar para eh, obtener los términos DEX y los términos MESH para eh, realizar su búsqueda bibliográfica. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.